bien eh, ahora veremos el oligopolio y la competencia monopolística como parte del, del mercado de competencia imperfecta como ustedes vieron la, eh, anteriormente en la asesoría anterior el oligopolio era pues eh, pocas empresas dentro del mercado y muchos compradores no es cierto entonces cuando hablamos de pocas empresas imaginémonos lo que es eh, la telefonía celular por ejemplo en nuestro país lo que tenemos eh, las tres operadoras movistar claro y alegro que son, son pocas empresas que tienen millones de consumidores a nivel nacional entonces ese es un, un claro ejemplo de lo que es un oligopolio bien dentro del oligopolio nosotros tenemos lo que es un oligopolio colusorio es una solución del oligopolio que tiene carácter colusivo cuando todos los rivales de forma explícita o tácita es decir verbal o escrita establecen acuerdos que les permiten tener información sobre el comportamiento o reacción de las demás empresas ante una decisión que se tome en el mercado dentro de este tipo de soluciones la, la más característica es el cartel ¿Qué es el cartel es una combinación de empresas que trata de limitar la acción de las fuerzas de la competencia para acordar un precio común o alcanzar la maximización conjunta de las utilidades para eso se forman un cartel es decir un conjunto de empresas que van a medir las condiciones del mercado y por otra parte dentro de este tipo de soluciones la otra solución sería el liderazgo de precios que es el sistema de fijación de precios por el que se sigue aquella empresa que se considera líder o representativa dentro del mercado nosotros en la telefonía celular vemos que no existe un cartel es decir no existe un acuerdo o un conjunto de estas empresas más bien las empresas están viendo lo que hace la competencia a través del liderazgo de precios es decir por ejemplo si la empresa Claro se me ocurre en este momento la empresa Claro nos dice que vamos a tener llamadas eh, dentro de la misma línea, qué sé yo, a, a un centavo la, la, o a dos centavos, la empresa Movistar pone a un centavo, la Alegro pone a condiciones, ¿no es cierto? Entonces vamos viendo al líder de, del, del, del grupo, viendo cómo va manejando las, la, los precios dentro del mercado, las promociones dentro del mercado para poder captar muchos más clientes, estamos hablando de alrededor de 15 millones de personas que utilizan este tipo de telefonía. Entonces es algo importante, se pelea en un mercado bastante grande dentro de lo que es nuestro país y de la utilización de la telefonía celular. En cambio, la competencia monopolística, ¿no es cierto?, existen muchas empresas pero con productos diferenciados entonces ¿qué nos dice la teoría nos dice que surge cuando existen muchos vendedores dentro del mercado pero cada uno de ellos es capaz de diferenciar sus productos del fabricado por sus competidores actuando de hecho como un monopolista de una marca y se enfrentará a una curva de demanda con inclinación negativa qué quiere decir en un ejemplo muy sencillo si nosotros nos vamos a un supermercado existen muchos eh, muchas empresas que venden por ejemplo leche no es cierto leche en, en, en cartón no es cierto pero cada una de esas empresas va a trabajar como un monopolista de su marca o de su presentación no es cierto con referencia al mercado en consecuencia cuando existe este tipo de mercado en el equilibrio a largo plazo de un mercado de competencia monopolística la cantidad producida es inferior a la que corresponde a la curva del costo mínimo de los costos medios, es decir, la curva de, de costos medios, la parte de abajo, esa es la, la parte que, que producirá eh, dentro de lo que corresponde a los costos mi, medios mínimos. Eh, dentro de, este, de esta parte también nosotros debemos hablar de la renta y la riqueza, ya estamos hablando de la renta ¿Qué es la renta? Es la corriente de salarios, intereses, dividendos y demás cosas de valor recibidas de, de, durante un periodo determinado. La renta está formada por los ingresos de los derivados del trabajo, la renta de la propiedad y las transferencias del estado. Aquí cabe indicar ¿Qué es la renta nacional la renta nacional está formada por los ingresos derivados del trabajo y de la renta de propiedad generadas por las economías durante un periodo determinado que, dura, que generalmente es un año o un año económico ¿Qué es la, la riqueza la riqueza es el valor monetario neto de los activos que posee un determinado en un determinado momento de tiempo no es cierto es decir un país cuál es la riqueza de un país todos los activos que posee ese país, carreteras, eh, fábricas, industria, aeropuertos, es decir, todo eso forma la riqueza, es una acción, la riqueza es una acción, mientras que la renta es un flujo, ¿por qué es un flujo? porque es una corriente de dinero, de salarios, de dividendos, de intereses que van durante un periodo determinado, la diferencia entre activos totales y los pasivos totales nosotros llamamos riqueza o neto patrimonial, ¿Para qué vemos esto? Para ver el mercado de trabajo, que son los fundamentos de la determinación de los salarios. La demanda de trabajo es determinada como la de cualquier factor de producción, ¿no es cierto? Por la oferta, por la demanda. Por lo tanto, el nivel general de salarios de un país tiende a ser más alto cuando sus trabajadores están mejor formados, cuando tienen mayores capacidades, mayores habilidades, mayores conocimientos, mayor manejo de tecnología. Los, los empleados serán mejor remunerados eh, dentro de la oferta de trabajo depende de tres factores claves el tamaño de la población el número medio de horas trabajadas y la participación activa dentro de lo que es eh, la población económicamente activa que está apta para obtener un trabajo como podemos observar la curva de oferta del trabajo miren la curva de oferta de trabajo de un individuo cualquiera tiene dos etapas bien diferenciadas una que sube, ¿no es cierto?, con inclinación negativa, llega a un, min, a un máximo y tiene un revés o una curvatura hacia atrás, ¿sí?, ¿por qué?, porque eh, el salario permite mayores horas de, de ocio o un, una relación entre el salario real y las horas de trabajo, es decir, cuando nosotros trabajamos, qué sé yo, ocho horas, nos percibimos un salario, trabajamos 10 horas percibimos un salario más alto si trabajamos 12 horas percibimos un salario más alto y lo que pasa que si tenemos un salario más alto nos va a permitir una, unas horas de ocio, ¿no es cierto? Es por eso que tiene esa inclinación negativa llega a un máximo y, y llega o hace una curvatura hacia atrás esta curva de la oferta de trabajo del individuo, gracias